te voy a ser muy sincero vida y no me paga por hablar bien de su plugin sin embargo ellos me están ayudando a ganar dinero y aquí te voy a enseñar otras opciones que van a permitir que tu canal se dispare te vas a tu avatar y vas a poner youtube studio lo que estás viendo en este momento es la página principal de youtube sin embargo en la parte izquierda tienes algunas opciones como por ejemplo competidores aquí vamos a poner a tus competidores y vas a saber exactamente qué es lo que están haciendo cada vez que suben un video. tienes la opción donde dice tendencias aquí está emborroso porque no he cancelado el, el, el, el valor de 50 dólares mensuales que es lo que cuesta este plugin sin embargo no me hace falta porque porque cuando tú entras en youtube y pones youtube.com en la parte izquierda tienes el panel de tendencias y te dice exactamente qué tipo de contenido tienes que hacer para volverte viral y es algo que también lo tienes aquí dentro de vida VidaIQ. Lo más visto, aquí la cosa se pone mucho más chévere. Porque tú asimismo tienes más información para crear videos de acuerdo a lo que la gente está viendo en Internet. Vamos con la auditoría del canal. Y esto es algo que me encanta muchísimo porque aquí tú puedes repetir el contenido, por ejemplo, de tus mejores videos. Si quiero ver más videos, cómo están en orden de ranking, me voy a suscribir aquí con una tarjeta de crédito para arrendar el plugin por 50 dólares mensuales. Te digo algo, no inviertas los 50 dólares hasta que no entiendas bien el funcionamiento de este plugin porque es bastante extenso. Aquí tenemos un 36% de visualizaciones mejor que el mes pasado. Siempre mejor que el mes pasado y siempre mejor que el mes pasado. Realmente estamos súper bien. ok Vamos más hacia abajo. Tenemos más videos. Ok. De los más visitados. Y aquí tenemos las listas de reproducción. Y el contenido para mejorar. Esto es lo bueno de este plugin. Porque te dice, sabes que aquí te fue muy bien. Deberías hacer más contenido que vaya aquí. Y eso es lo bueno. Porque tú podrías crear una saga. O podrías crear una serie. Ok. De todo lo que te sale acá. Por eso me encanta realmente trabajar con este VidaIQ. Ok. Aquí la longitud de los títulos no le presto mucha atención. A mí me gusta trabajar siempre con titulares largos donde pueda poner varias palabras claves y hacer un SEO bastante responsable. Bueno, lo que está aquí, tómate tu tiempo para que lo revises. Tampoco es que es algo difícil de entender. Voy a cerrar esto que está aquí. Vamos con los logros. Esto me encanta muchísimo. Y esto es algo como para autofelicitarte a ti mismo. Te dice exactamente cuántos suscriptores tienes Cuánto vas a llegar o te das una estimación cuánto vas a llegar en los próximos suscriptores, en la fecha que te va a poner, las visualizaciones, los me gustas, las subidas de los videos, realmente todo está muy bien. Aquí te va entregando unas insignias que esto es bastante chévere, por ejemplo yo ya tengo mi insignia del millón de visualizaciones por haber pasado los 10.000K, si ves aquí están puestas las insignias y más abajo pues vendrán las futuras insignias que vas a tener con este plugin, voy a cerrar acá. Y si quieres aprender más de Vida IQ Academy, das un clic, automáticamente se va a abrir una nueva ventanita donde tienes más opciones para trabajar con este plugin. Realmente es algo espectacular. Pruébalo por un mes que realmente vale la pena. No tienes idea cómo te vas a disparar dentro de YouTube. ¿Qué tal te pareció esta información? Déjalo en la caja de comentarios, suscríbete a este canal, activa la campanita y te agradezco de todo corazón por haberme acompañado en este curso. Sin duda alguna, cuando yo encuentre más información, el mismo va a seguir creciendo. Muchísimas gracias.